...deportiva, actualizamos. Ayer hicimos una parte muy cortita. Hoy también. Hoy también. Sí. Más corta que la vida que, que lo que le queda a, ¿A, a algunos, eh, al frente de otros equipos. No se sabe si van a morir en estos días o, o, o qué es lo que puede pasar, porque aún se pueden salvar. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo está? está, don Juan? Buen día. Arrancamos al revés. Arrancamos pero, al revés, ¿no? Pero bueno, eh, la novela. Sigue la novela. Sí, pero partamos con otra novela, no una novela. Mirá, eh, le preguntan al, al Pato al pato Luca, porque le puse Pato Luca, porque le encantan las lucas al pato, ¿no? Sí. Claro. Eh, ¿Cuántas lucas, más o menos? El Pato claro. Luca, ¿no? Sí. El sobrino de, de Rico Más pato. ¿lo conoce usted? ¿Le alguna vez Dinelandia, no? No, no, vi el tío Más pato, claro. Con sus tres sobrinos eran, ¿no? Que tenían... Sí. ¿Cómo se Omar, llaman los Paco. sobrinos? A ver si usted lo miró. Ya lo agarré Paco, en curva. Paco era uno. Ya, ¿Y el otro, los otros dos qué? Hugo, Paco y Luis. Ah, ahora sí. Ese me soplaron. Sí. Ah, Pero de no, Paco son. sí, de Paco me acordaba. Hugo, Paco y Luis, como no. Tremendo los sobrinos. No, no laburaban nunca. Claro, domadores. Pato Donald no trabajó nunca, nunca trabajó. Era el mejor ejemplo, cuando vos leías la, la revista Disneylandia, ¿cómo la paso yo bomba con este? Me tengo que buscar un tío que sea millonario, ¿no? Claro, es profesión heredero, diríamos. Sí, ¿no? No, nada más, no laburaron nunca, nunca. Esos privilegiados no, que hay. Ah, increíble. Ese es el capitalismo. Sí, tal cual, la expresión de, de los herederos. Bueno, el Pato Luca, este aquí... Eh, Ahora le está haciendo un juicio a Guistemán, estoy totalmente de acuerdo que las plata hay que cobrarla, pero fíjese que cuando le preguntan la motivación de la Copa, porque ahora hay que ganar un partido de Copa de local y ganás 300 mil dólares. Mirá, mirá hermano lo que dice este, escúchalo. Hay distintos tipos de motivaciones. Esta, la pregunta que vos me haces, en particular y personalmente, no, no, no. Me cuesta entrar a la cancha pensando en que voy a, a ganar un premio no. Estoy pensando si hago una diagonal, si vengo a buscar, si los centrales juegan muy adelantados si me conviene picarles. Es como que no tiene lugar en mi cabeza el, el tema económico. Quizás después de ganar el partido, si es, che, ganamos un premio, qué bueno, pero no a mí no me genera lo, lo económico esa, esa motivación. Pero te digo, no está mal que, que lo genere ¿eh? y está muy bueno que, que, que haya muchos chicos. Ojalá que, que, que sea una motivación extra. Creo que es es algo positivo, sin dudas. Ya, hermano, ¿escuchaste? Sí. ¿Viste que no hay ninguna motivación? ¿viste? ¿Cómo no va a haber motivación? A ver, pero claro, como estos ganan 30, 35 mil dólares mensuales, ¿qué les importa ganar un premio más, no? Claro, o sea. O sea, les da lo mismo, ahí vemos que son medios pecho frío. Cuando él me dice, mira, hay 300 mil por ganar este partido, la directiva dice que nos vamos a repartir 150. ¿A cuánto nos toca dos, tres lucas por partido? Son dos, tres lucas que no te la regala nadie, ¿no? Imagínese, entonces, ¿cómo no te vas a movilizar? Por un cuando día, tenés... ¿no? por pero un claro, partido. mover la cola por un día, ¿no te parece? Claro, trabajar por ¿Eh? un día, claro, ganar un motivo, 3 mil este. dólares, los regates y los demás. ¿qué Qué Yo siempre digo este país es maravilloso, maravilloso, <risa> ah, increíble, pero bueno. Eh, vamos con el tema del paro de Wisterman. El Pipo Jiménez ayer salió a hablar de, del Yesquini y también del, del entrenador Marín Angeli. Escuchémoslo, por favor. Confirma lo que dijimos aquí de las dos lucas para todo el grupo, de los problemas que habían existido y que los habían votado. Eh, si no tiene voluntad de pago con nosotros, prefieren pagar 400 mil dólares para... Tratar de habilitar jugadores y no piensa en lo verdaderamente importante, estamos muy equivocados porque acá no va a entrar Garizoria y no va a entrar Víctor Hugo Pérez jugar, vamos a entrar nosotros los jugadores. A Garizoria, que deje de mentir, que deje de mentir que vino supuestamente con dos mil dólares a ofrecernos cada uno. Él vino directamente a votar a jugadores y, y extorsionar a los demás con esa decisión. Eh, nosotros sabíamos que ya había hablado con un jugador que tenían 2 mil dólares para repartir entre nosotros, entre todo el plantel. Yo creo que eh, ese tipo de, de, repente, de cosas de repente es un chiste, una payasada, la verdad. Eh, sé sincero, sé sincero contigo mismo. Tengo o no tengo la capacidad de pagar a un plantel profesional, porque él se encargó de un plantel profesional. Él sabía todos los problemas que había en Wisterman cuando vino acá hablar con el profesor la Andrés la Marín. Marín. y estaba muy molesto el día de la, de la, con la el relación, profesor, ¿no? yo, yo soy una persona que tengo, que tengo códigos en la vida, que tengo valores que me lo han enseñado mis padres. Eh, con ese señor yo no tengo nada que hablar. A mí me ha traicionado el día de ayer. Dijo que iba a ser su capitán y se lo he dicho de frente. Eh, hoy lo están votando como perro a tu capitán y vos le diste la espalda. Así que no sé, cómo, eh, ¿qué quieres lograr acá? El, el fútbol es unión, acá el grupo está fuerte, está unido y vos faltaste a los códigos del fútbol, no me diste la espalda a mí, diste la espalda al fútbol, y yo voy a mantener mi postura con el señor María, con, con Andrés, con Andrés a mantener mi postura, pero yo soy profesional, si viene alguien y da solución a esto y tiene que estar él, obviamente, yo me debo a Visterman, no me debo a él, pero él sabe lo que hizo. Y si tiene, un poquito de sangre en la cara. Sabe lo que tiene que hacer y la decisión que tiene que tomar. ¿Qué que decir que se tiene que ir, ¿viste? por camarillero se pegó la, la acomodada con el chisquini y dijo, lo botaban los cuatro, está bien. Vamos, muchachos, nosotros a entrenar. Y a este le cayó mal, ¿viste? ¿No? Es que seguramente debe andar en los días críticos este. Claro. Entonces, uh, estaba cariñosito. Entonces, ahora, ahora, Complicado. Ahora qué complicado. Después Pero si, de todos si los el problemas que tiene... anda ahí peleadísimo con la. No, yo creo que el técnico que ya lo vamos a escuchar eh, va a durar dos partidos. Son suerte, si dura, porque la camarilla es feroz. Ya tienen menos seis, pierden un partido visitante que es normal que pierda y más un local. Chao, se tiene que ir otra vez a pagar la plata. A no ser que este, qué sé yo salga y renuncie y se mande a cambiar. Pero lo que te da cosa es que este mismo tipo. Porque en este equipo habían varios capitanes. Estaba Serginho, tenía ¿eh? más capitán que, que, que, que Hotel Fino, ¿viste? Puros sí. capitanes, ¿no? ¿eh? Eh, estaba Serginho, estaba este tipo, y estaba Echavarría. Los tres lo alcahueteaban a al y lo han venido alcahueteando a Grover, el amoroso. Sí. O sea, si ellos hubieran tomado esta decisión que han tomado hoy, a destiempo, la hubiesen tomado el año pasado que tampoco habían cobrado, y estaban más o menos, había futbolistas que tenían 8, 9, 10 meses que no les pagaban sueldo. Al final llegaron a fin de año y no cobraron. Eh, algunos cobraron uno o dos sueldos. Entonces, pero a estos siempre les pagaban, o por lo menos le mandaban unos pesos por bajo cuerda. Entonces por eso estos hacían de, de mediadores en el conflicto y no permitían que esto pase lo que está pasando hoy en día. Porque hoy no, no entré en el plantel hasta mientras tanto y cuenta ...no reciban un mes de sueldo... ...antes no les pagaban igual... ...pasaba un mes, pasaba otro mes... ...pasaba cuatro, cinco, seis meses... ...entrenaban igual... Ah, o sea, ...entonces que él dice... Que lobby. Él, ...él se queja ahora del tenis. Eh, vos, le, vos, le ...vos le diste la espalda a fútbol, ...no, le diste la espalda... No, ellos le dieron la espalda a la hinchada... ...y son copartícipes de la gran responsabilidad... ...de lo que pasa hoy... ...en el cuadro de Wisterman... O sea, ...eran ¿en los, los que hacían war? el lobby... ...entonces ah, con sus compañeros... Claro. ...a él los llamaba el lobby... ...y el otro... Cuando estaba con, con Grover, era el Pochi. Ese le manejaba el vestuario. Mm. A Pochi nunca le faltó plata. Ese le manejaba el vestuario. Ah, bien. Y es mal, hicieron un contrato por un año con un tipo que no jugó nunca. Y que cobraba 25 mil dólares mensuales. ¿Te puedes dar cuenta? o sea. Por, A eso, que deuda, el... por eso que la deuda con el Pochi es de casi 700 mil dólares. O sea, el sobrino de Tío Rico, ¿no? De MacPato, más o menos. Sí, más o menos porque. Bueno, ese trabajó en su tiempo, fue un gran jugador. Eh, pero ya ahora ya no, no estaba jugando, ¿no? No jugaba absolutamente nada, porque tenía un problema en la rodilla. Hace dos años lo dijimos nosotros que el chico ese ya no jugaba más. Digo, chico, buena onda. ¿Eh? ¿Cuántos años tiene usted? 34. Imagínese usted. Usted está joven al lado de todos los ociosos eso. ¿Verdad? O sí, sea, 37. Sí, pero. ¿eh? <risa> Medio complicado. No, no, ya. Si, tiene que, que aflojarle a la marraqueta. No, y, y además tiene que hacer un poco de gimnasia. Claro, no, no un poquito, mucho. ¿Eh? Tiene, tiene más ponchera usted que baile degresado, de ¿no? Bueno, me puedo dedicar a la natación. Está bien. A cualquier Protado, cosa. Le, incluidos. Claro, a cualquier cosa se puede dedicar. Pero sí. sabe que lo que pasa lo tiene que hacer pronto, sí. Pues el otro día yo fui a verlo ah. al preparador físico. Le dije, doctor, eh, ¿en cuánto tiempo usted me va a poner bien? ¿Cuántos años tiene? Le dije, le da, me dijo, no llegamos, me dijo. Bien, voy eh, a ir al mismo preparador físico. Cuando lo Ay. tenga que acomodar en el féretro, me dijo, ahí va a entrar bien. Me dijo, porque Acto ahí pss, baja todo, ¿no? <risa> bueno, falta pero, mucho. Pero, falta. No sé si falta poco no. Solamente el que está ahí arriba o está aquí o está en algún lado sabe cuándo sí. se tiene que ir uno. Bueno, esto decía, ¿a quién lo acusaron de haberle dado la espalda al fútbol? Escuchalo a, al técnico porque yo no soy una persona traicionera, me, me, cada uno tiene sus valores, los valores de una persona no son superiores a los valores de otra, porque, eh, ¿me entendés? Eh, eh, cada uno tiene sus valores y sabrá si es buena persona o es mala, o, o, o no se maneja bien en, en, en, en su vida. no faltan los códigos es ¿eh? lo que dicen los valores, pero No poder apoyarlos en la medida de presión... No, lo que, lo que uno, mira, eh, entrenamos cuatro días, eh, descansamos uno, y después empezaron las medidas de paro. Yo lo estuve siempre a, eh, al lado del futbolista. Pasó que en la reunión que, que tuvieron los futbolistas con Soria y pasó que el tema de la rescisión de los contratos, cuando hablamos en el vestuario, lo voy a ser sincero, también me pude haber equivocado en haber invitado a entrenar a los futbolistas con esa eh, con esa situación que había pasado de rescisión que, que los jugadores pueden malinterpretar O se puede ver que yo estoy A favor, o estoy de un lado Yo no estoy de un, ni de un lado Ni de, ni de la política, ni, ni de un lado Del vestuario, yo sé que necesito de los jugadores Y yo vine acá a entrenar y armar el mejor equipo posible De Wisterman, yo quería entrenar yo Se lo dije a los chicos, y a lo mejor Eso fue un error sí además lo que sentían de lo de Pipo y los otros que, que le habían transmitido esa rescisión eh, a lo mejor fue un error de mi parte convocarlo a entrenar en, en esa situación y por eso los, eh, Pipo manifiesta lo que manifiesta pero yo me quedo tranquilo con, con la opinión y con la gente que me conoce bien ¿y quién lo conoce a este? No sé. ¿Eh? en Real Santa, Santa Cruz técnica. le voy a pedir tu opinión al pollito Saucedo ¿Eh? Dice que lo hiciste laburar como cuatro meses y no le pagaste nunca. A vos te digo, María ¿Eh? Bueno, un capítulo más a Dígame. la novela. Un capítulo Instagram. más. O sea, además de la, además de la directiva. Sí. Ya no hay los plata. No hay no hay blanco. ¿Ya? ¿No? La hinchada. Que... Y esto está peor que minas en tiempo, ¿no? Claro. De periodo. Entonces, qué sé yo. ¿viste? Están todos así medio. No, complicado. No se sí. le puede decir nada porque están. Muy mimosas. Sí, generación de cristal, diríamos, sí, ¿no? Sí, señor. Eh, medio intocables, medio divos, sí, sí, sí. los jugadores, cuerpo técnico y, y, y, bueno, la directiva que ya está mermada, y es Me Queda uno, uno queda. Los otros se fueron todos. ¿Quién queda, el Yesquini? El Yesquini, está solo. ¿Solo? Solo, solo, solo. ¿Eh? Sigue Imagínate, la paz, ¿sabe? Eso no. Ayer, está en capo, que ayer vino a hablar con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y el presidente se fue para Cochabamba. ¿Te puedes dar cuenta? El presidente volvió a la tarde, tipo 7 de la noche volvió, aproximadamente. Desconozco que fue a Cochabamba, pero se fue ayer a Cochabamba, volvió 6 7 de la tarde. Pero es más, o sea, vas a ver cómo es que la gente que apoyó, que valoró, que se aprovechó del club, los gurkas que lo mantenían a este, mira, como eso esos guau, guau arrepentido, vuelven a cambiar de opinión. Y mira, escúchenlo, este es el malo, disculpame, de los gurkas ese que apoyaba, que lo persigue a nuestro reportero para pegarle, mirá cómo llegó, cruzado con las piernas entre medio, ¿a qué? Escúchenlo, por favor. Si hay algún culpable en todo esto, son estos canallas que han apoyado a estos otros inservibles. Esto lo hemos hecho para limar asperezas internas y externas entre, entre barras y entre jugadores, ¿no? que es lo más importante. Y hemos dado el total respaldo a los jugadores nuevos y a los jugadores antiguos. Porque entendemos que detrás de ellos hay familias y personas que comen de, de lo que trabajan. ¿no? Vale, ¿Qué van a hacer ahora tomando en cuenta que Soria no renuncia? ¿Ustedes van a meter presión? ¿Qué es lo que piensa hacer La Barra? ¿Van a viajar por ahí a La Paz? Porque se dice que está escondido también Garisoria. Hay diferentes modos de hacerlos renunciar. ¿no? Y vamos a buscar cada uno de esos, de esos modos. Pero... Hoy día quiero recalcarles a todos, por favor, que la reunión con los jugadores ha sido para llamar a la unión a todos los hermanistas. Ya creo que, que es de suficientemente tamaño, muy grande este problema, entonces llamamos a la unión. Ya tal vez se ha cometido un error eh, al, al apoyar eh, con promesas falsas. Creo que es momento de que todos nos levantemos juntos, jugadores, prensa, eh, hinchada en general, creo que tenemos que salir adelante todos. Justamente, tú llevaste esa miembro? carta para que él firme con el compromiso, ¿no? ¿Cómo te ha dejado esa falta de cumplimiento? En realidad... Estaba ahí en la reunión, ¿no? No ¿Mm? ha sido ni elevado a notaría, no ha sido ni elevado a... a, a, a lo de las firmas, entonces, básicamente es un papel con una firma. Mira, Caradura, cara dura, hoy viene a decir que solamente fue un papel con una firma. Cuando lo hicieron que se vaya Mario Guamán, que deje de ser candidato, y venga, por favor, señor, y fírmenos este documento, que será puesto a disposición de un notario de fe pública. A ver, no hicieron nada. Este fue uno de los alcahuetes más grandes que tuvo la gestión pasada. ¿Cómo este se la va a creer que el otro tenía 3 millones de dólares? Claro, ¿te acordás? Estos con Grover ya andaban durante la pandemia, ¿eh? viajaban en el avión con el club, todos los partidos Copa Libertadores, no solo ellos, sino ellos y un montón de barras más. Entonces, ¿cómo es que...? Es más, ellos fueron los que hicieron el mobiliario de la casa de Muñeca. Yo te doy a vos el laburito, y, pero bueno, no. A como vemos, no. Después ellos no han, manejado, han manejado todo el tema que tiene que ver eh, con, con la prensa. Este, este osado que hoy va a pedir disculpa, este es el que mandaba a los gurkas, algunos en estado de interperancia, porque no sabes si están volados están chupados, a increpar a los periodistas y a querer golpearlos. Estos son los que persiguieron. Este es el jefe de aquellos que golpean mujeres policías en el estadio. Este es el jefe de los que golpean a policías en el estadio. Este es el que, a este es el que responde toda esa camarilla de tipos que se aprovecharon del club, que compraban entradas en 10 pesos y la vendían de 30. Este es el culpable, junto con el amoroso y el Gieschini, de la debacle que tiene la institución. Y no decir hoy, vinimos a dar el apoyo a, a los futbolistas. Y a vos, ¿quién te apoya? Digo, por este sujeto. O sea, no es así. O sea, yo me mando una con vos, te hago un lío y después vengo y te pido disculpas. No. Creo que no. ¿Eh? Todas las ofensas que se han hecho allí a periodistas, el nuestro anda correteado, no puede aparecer por un lado porque le han ofrecido pegarlo, matarlo. ¿Y quién dice absolutamente algo sobre este tema? Nadie. ¿Por qué? Porque estos canallas se creen los dueños de las calles. Y como hay gente que está entre, entre la maldad, la delincuencia, esa línea tan corta que... Entonces, hay mucha gente que prefiere odiarlos, ¿no? Ahora, lo que mencionaba es, eh, nos uniremos todos sí. para... Atacarlo o a. A sacarlo a, sí, a lo sacar... Ellos lo pusieron. Porque ahora la prensa le interesa. Hace cuántos años que estamos queriendo nosotros sacarlos a todos esos de allí. Hace cuántos años que insistimos en el manejo poco fiel de la cosa de Wisterman, de la parte económica. Este es que nos salió a decir de todo. Por eso que salió el HDP. Pues estos canallas son los que ¿eh? empezaron con ese tema. Que al final le sacamos un buen rédito hay que va a hacerle las cosas por el lado más, más agradable ¿no? Ahora eh, ¿Hay alguna luz al final del túnel Para Wilterman o Definitivamente no? Hay, pero se tienen que ir estos canallas O sea, usted estaría Dispuesto a, a poner plata Y solucionar el problema y que estos sigan manejando La mosca, claro. te pregunto no, no, creo que no ¿no? Se tienen que ir todos ¿Mm? se Tiene que ir el escandaloso, tiene que ir el yesquil, se Tienen que ir todos bueno, todos los que pertenecían a la directiva del club ya están afuera. Porque ya se fueron. Todos. Él es el que no quiere irse. Bueno, él dijo que no está en su cabeza, por sí. si acaso, dar un paso al costado. Claro, y el otro, el atrevido, sale a decir que el club no se lo va a entregar él a, a un fulano, a otro, y que se lo va a entregar a otro. Decimos, ¿quién es él? El atrevido es Pérez. Sí. ¿Quién ah. es él? A ver, es un pinche empleado del club. No lo eligió nadie. ¿Ya? Y se venga a tomar atribuciones que no le competen. ¿Qué pasó con Esporbo? Y te pregunto. ¿Qué pasó con San José? Este dedo no pongo muy feo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahora con Wisterman? En todas ha estado metido este sujeto. Entonces, ¿no? y, y estas son historias anunciadas que las hemos venido diciendo. O sea, todo lo que se había venido haciendo y que iba a pasar, ha pasado. Ahora, lo que no pasó en Oruro es que no hubo gente que hubiese tenido la plata para haber pagado las planillas y en su momento. Hubo gente del Tribunal de Honor que no son los mismos que ahora, que están pidiendo 100.000 bolivianos para inscribir el equipo. Pero no sé, no se sé me pues. Y la plata de los alquileres de las canchas en Oruro, ¿qué las hacen? La verdad es que yo no los entiendo. Eh, no hubo aquí esa predisposición a colaborar. Porque si en Oruro se hubiera colaborado, qué sé yo, se hubiera inscrito tres jugadores y con esos tres el equipo no hubiera perdido como perdió todos los partidos. ¿Se acuerda usted que lo dije aquí yo? Que no se enojen con los que se habían ido. Porque si no podían inscribir, esos que ya estaban inscritos, se les podía hacer una adenda y podrían terminar jugando. ¿Y ahora? Porque además esos jugadores, al estar inscritos en San José o en cualquier otro equipo, sí. no pueden jugar en otro. No, no, pueden. Ah, pueden puede. jugar, o sea, se acaba el vínculo. Pero como ellos están inscritos en el sistema COME como jugadores de Wisterman, ellos solicitan el, yo sé yo, el contrapase, que se utilizaba esa palabra antes. Ah, okay. Ahora la libertad de acción también, muchas formas. Entonces, se los deja libres y se pueden inscribir en otro equipo. Pero si permanecen allí, el COME entiende que son jugadores de la institución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regularizar el vínculo eh, laboral, que es mucho más fácil, ¿no? Porque ya están inscritos. Claro, mejor... Los coqueteas. Pero eso está bastante complicado. Ahora, mientras eh, canallas como este salgan a decir esto, puede pasar cualquier cosa. ¿eh? Mientras los otros sigan. Eh, lo único que falta que diga: el presidente trabaja desde la clandestinidad. El de Wisterman, porque está aquí. Porque no va a Cochabamba por los problemas que y es Que firme papeles desde algún lado. De algún lado. Es la clandestinidad. Como está de moda, ¿viste? Ahora gobiernan de donde les dé la gana, ¿no? Sí. Uh -huh. Hay algunos que gobiernan de la Chirola, otros que gobiernan de, qué sé yo, de algún campo de entrenamiento. Bueno, está de moda eso. Sí, y ser. frente a eso no se puede hacer absolutamente nada. No, nada. ¿Eh? Esta es parte de la, del folclore. Parte del folclore. Entonces eh, hay que, que esperar. En su momento sí, eh, el, el final, el que era presidente de la federación, en su momento manejaba la federación también desde Palmasola. No, no es nuevo todo esto. Esto es parte de nuestro circo. ¿No? Kurt también cuando tuvo dificultades manejaba Strong desde allí. Entonces un día cojo yo el teléfono y digo, vamos Kur ¿qué pasa? Es difícil manejar el club de allí. Claro. Entonces opta la que tienen que hacer lo valiente, retirarse. Se lo dejó el camino a César Salinas y la institución terminó de acomodar algunas pequeñas cosas que, que, que tenían que hacerse. ¿no? O sea, no, es normal que hagan esto estos canallas. O sea... Después, es más, quieren traérselo el equipo aquí, dice a entrenar. Pues van a la cara payasada. ¿Aquí a La Paz? Sí. Pero si lo mismo hicieron con San José, donde este sujeto también estaba. A San José se lo llevaron a Cochabamba. Había Tunari y ahí lo hicieron jugar. fue otro de los estadios que hay, de los tantos que hay por allí. Y lo hicieron jugar. Es más, ni siquiera había carnet para que puedan jugar. Y han firmado un papel. Hicieron jugadores que eran de la plantilla de, de, de San José. O sea, todo esto es... O sea, ya pasó. ¿Cómo dicen las películas viejas que las hacen ahora? ¿Un remake? Un remake, sí. Es, bueno, yo soy español, entonces... Este, remake, le digo. Una ¿no? reedición. Una reedición. Entonces, esto ya está. Todo el mundo sabía que iba a pasar. Pero, excepto los vagos de este canal, que son los únicos que dijeron, nadie más dijo. Porque es bonito engancharse, ¿viste? Vieja gratis. Vas con el club, sos parte del entorno, tenés nota. Churrasquitos. Churrascos que no te faltan, ¿no? Claro. La public, antes los periodistas tenían todo publicidad de las papitas fritas, las que hacía de Grover. Por eso hay algunos que ahora dicen, ¿y por qué ustedes le hacen publicidad a fulano Sutano? Nosotros no vendemos publicidad, no vendemos contenido. Porque aquí decimos todo lo que pasa. Si se la lleva la publicidad, se la llevan. Fíjate que aquí hay tipos dirigentes que van y hablan con los dueños de las empresas para que nos quiten la publicidad. Y, y, y han conseguido su objetivo. Pues entiende que es una manera de asfixiarte. Y por ende callarte. Por supuesto. Bien. Pero bueno, esperaremos qué pasa. Nada más, por hoy. No, la ¿cómo? novelaza, ¿no? La sí, novelaza, atentos muy... a, a cada capítulo. Casi la rosa de Guadalupe. Sí, señor. A falta 13. que se encienda el foquito, ¿no ve? Claro, que, que aparezca ya. la rosa, diríamos, o el, o el foco. ¿Dice que usted es bolivarista? No, imposible. ¿Cómo no? Quien le dijo eso, es una falta de la, a la verdad impresionante. El bolivarista de allá me dijo, ah, el, no, el pues Mostaza me... fue el que me dijo. Ah, no, no. Yo soy anti-bolívar. Lo he declarado públicamente en usted... varias oportunidades. A ver, ponle un primer plano, por favor. Estas cosas hay que, hay que decirle y le vamos a tomar el juramento. Ajá, sí. Vamos, primer plano Nacho. Pon el dedo, ¿eh? Ah, estamos sin, sin camarógrafo. Estamos con, con problemitas aquí. Es ¿quién no tiene problema? Que no tenga problemas vive la vida aburrida. ¿No? Si no, le no, no creo. No, no creo. No, no, no creo. ¿Ya está? Sí, y ponen música. Ya está. ¿Juráis? Juro, juro. Por Dios. Así. Que te declaras enemigo número uno de todos aquellos que ostenten este distintivo. No, usted es el uno. Yo puedo ser el dos no, no. o tres. No. O no. Sí, sí, yo también no lo paso. Sí, esto. claro. Dígame. Somos del mismo club, sí, juro. No, no, no, ¿qué, qué jura usted? A ver. <risa> juro ser enemigo de, de los bolivaristas. O bueno, del equipo, ¿no? Del equipo, de la Tengo institución. varios amigos bolivaristas. Pero usted no los quiere. Eh, los quiero. No, no, pero usted no va a querer. Fútbol. No, no, no. Ya están viniendo. Ah, no, pues pensé que no, la tigre. La tigre. La tigre. no, no. Entonces, ¿cómo es eso? Usted se declara enemigo de la academia de Tembladerani. Sí, exactamente. Prohibido ¿Sí? de ir a Tembladerani yo. Bueno, después. Solo hacen necesidades. No, uh, no, ¿Qué dice? Aquí ya, no, aquí ya están subiendo el, el nivel. Solo la el grado, el grado. No, no, podría podría ir no. A no. No, no. ¿Cómo? No. Eh, ya se acabaron los paseos Antes de decir Visita las ruinas de Tembladerani eh, eh, Había un paseo, ¿no? un tour Dice que ahora ya lo tumbaron todo Van ¿Tú? a hacer el estadio Por fin eh, Era como ir a ver Qué sé yo Las pirámides ¿Usted fue alguna vez a Egipto? No, no Quiero ir Quiero ir a Egipto eh, Bueno Ir a darse una vuelta en camello Por las pirámides A ver La chopla la, la otra ¿Usted ¿no? fue por allá? Pues, por favor Vi su foto de perfil Ah, era en Egipto en Egipto. La, Cuando tenía sí, la... Estuve sí. la... en Egipto. En la... Yo fui uno de los realizadores de la película Lawrence en Arabia también. Ah. Ya, listo. ¿Algo más? Yo voy a ir a hacer la momia 5. ¿Qué me parece? Dios me diga. Lo, lo que hay que hacer para ganarse unos mangos aquí. Nos vemos que... hasta la una y media y yo tendré muchísimo placer en acompañarlo mañana. ¿Ya? Muchas gracias, don ¿Ya? Juan. Como y... un placer. qué hacemos con el otro muchacho? ¿No? ¿Con cuál otro? El que se pone la ropa del hermano más chico. Ah. Bueno, va a estar... Lo que pasa. Todavía nos va a estar sí. acompañando. Un abrazo Y ojalá que nuestro cantante tenga la canción ya lista. Yo la escribí ayer ya para el, el Yesquini. Ah, al el Rosendez, claro, eh... la canción dedicada al Yesquini. Sí. Aquí están las ruinas de Tembladerani. Esa era la ruina de Tembladerani, ¿no? Era ah, sí. como un paseo ir, ¿no? Claro. Poné la foto ahí, ¿no? <risas> Imagínate vos, las ruinas de Tembladerani. ¡Qué lindo! ¿Eh? Qué pena que no hayan... Deberían haber extendido un poco más el tiempo de visitas a las ruinas. Pórtese bien, saludo sí, le va a mandar Marge, le va a decir... ¿Me estás mamando? ¿Eh? Sí, sí, lo van a... Somos los más adulados de los bolivaristas. Eh, bien, pasó Juan Pastén, a las 13 horas con 30 minutos el deportivo, el número uno de los deportivos, ya con todo el equipo, a las 21 horas también y mañana al promediar a las 10 de la mañana... En la primera edición, 10 con 48. Nos vamos a una pausa y al volver tendremos más información, por supuesto, ya en el estribo de esta primera edición de Avia y a la Noticias. Como siempre, nos vamos con imágenes del centro paseño, que está bastante cargadito.